Hoy, martes 11 de febrero, ya la cuenta regresiva para aceptarme en electoral de próximo domingo a nivel municipal. Debo decirle que el pueblo de San Francisco de Macorís está de duelo con el fallecimiento anoche, estando nosotros cuando salimos de aquí a la novena Feria del Amor de Auto Franklin, que se inauguró anoche, eh, bajo ustedes vieron que yo anuncié varias veces que no se iba a suspender, y nos sorprendieron con esta trágica noticia de la muerte de ese gran maestro de ceremonia, comunicador, locutor, abogado, un gran ser humano, no porque esté muerto, porque resulta que William Ramón García y Castillo, como él le gustaba que le dijeran, y especialmente este programa, eh, nos sorprendieron con esa noticia. El primero que me lo dijo fue eh, nuestro amigo Adriano Cruz, que estaba ya en, en la Feria del Amor de Auto Franklin, Feria que se inauguró con todo el éxito debido. Y entonces, este, nos sorprendió esa trágica noticia que no lo podíamos creer. Aunque no nos sorprende, porque yo sabía que William tenía algún problemitas eh, del corazón. Le habían dado dos infartos y hubo un momento que tuvo varios días internos. Y entonces... Eh, el Ayuntamiento Municipal decretó el día de hoy del duelo municipal por esta muerte que en Lutecia, San Francisco de Macorís era uno de los comunicadores más conocidos porque era el maestro de ceremonia por excelencia de las principales instituciones de este pueblo, un hombre conocido en todos los sectores. Eh, ahí está con su familia muy bonita Y en lo que a Omar Peralta atañe William me distinguió siempre con su amistad eh, Siempre eh, fue una persona Bueno, hasta tal punto que la, la, los dos últimos Aniversarios de este programa 60 Minutos con Omar brindado por él, o sea, un, un aporte a ese acontecimiento, William me pidió siempre que él me regalaba la maestría, William cobraba caro la maestría de ceremonia, y a mí solamente que yo le diera la gracia, lo cual agradezco que él tuvo ese gesto conmigo, de que porque yo reconozco... Eh, el valor de una profesión independientemente a la amistad esa era una profesión que el amigo y hermano William Ramón García y Castillo decía, pero el hecho de él se me puso guapo un día cuando yo le dije que cuánto, que cuánto me cobraba se me puso guapo porque en nosotros se desarrolló una amistad bastante bonita no no, no Continuamente nos invitábamos a beber fundamentalmente capuchino Algunas veces desayuno Pero fundamentalmente a él le gustaba los capuchinos Y tanto él, él me invitó más a mí que yo a él Tengo que ser honesto Y entonces eh, Lamentablemente hemos perdido a este gran amigo La última vez que nos vimos y chechamos un poco fue viernes en la actividad de Marco Santos, de premiación de, de mérito a Raya, él fue el maestro de ceremonia, y desde que me vio fue un abrazo, y diciéndome que cuando nos íbamos a beber el próximo capuchino, que debo decir, le gustaba mucho de la barra El Polo, de su amiga Doña Rosa, que está, yo estoy seguro, viendo el programa, porque nunca se lo pierde, y bueno, eh, fue lamentable eso, eh, paz a los restos, este hombre no ha muerto, deja un gran legado, eh, gente así no muere, gente así no muere. De modo que nosotros nos unimos a, al duelo que embarga a esta familia y a San Francisco de Macorís.